Tenía eh, los compromisos, pero hay que mencionar eh, de que la alianza entre Telenor y, también, y la Z, excelente. Vi que hay que al alcalde ahí. El alcalde no se... Sé, no da ¿Eh? eh? No, el alcalde, espérate. ¿Pero y por qué? Alcalde, no, No, no, ¿tú espérate, ¿tú espérate, no espérate, espérate, eh. espérate, espérate, espérate, ¿Eh? espérate, espérate, espérate, espérate. El alcalde, espérate, espérate, espérate. El alcalde estuvo aquí, el alcalde Alex Díaz, estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro. Fue elogiado. Por el gobernador Juan Antiguo ahí. Ah, el vida. mismo Juanito? Juanito dijo que está haciendo un trabajo excelente, aunque no son de la misma parcela política. Estuvo eh, eh, el radiodifusor más respetado de este pueblo y de este país, Don Machacho González. Sí, sí, y sí. dijo que el alcalde está haciendo un buen, el trabajo excelente. Tú ah, me excusas. Ahora, tú tienes... Ahora, mi pregunta Yo no había visto a Juanito Juan? A no, pero, pero ¿por qué todos se quedaron en silencio? Pero ¿cómo no de es que. <ríe> Pues no, bueno. no, y el alcalde, no, por sea? ejemplo, pero la, la Avenida Libertad. No o sea, la bonito, Avenida cojonadito, diga, avenida Libertad, lo diga no. Machado, no. Eso tiene que la salida de ¿no? Santo Domingo y la calle Salcedo, Eso parece un hallway. Ey. Está bonito, Entonces, está sí, está bonito. Es la basura hay que, se está limpiando. Ya ha limpiado, ya que está que limpiado, Hay, que, hay, sí, que, te hay, te hay que felicitar. Pero que ven acá. Cómo que la basura se está recogiendo? Pero qué, qué es esto? Es que tenemos que desprender esa, esa ese conformismo que tenemos los dominicanos. Es que el ayuntamiento los, los fondos que recibe es para mantener la sí, ciudad limpia. Sí, pero un momento. Oh, pero no, pero, bueno, ¿Es para pero espérate, oh, pero pero esperate, espérate bueno, no es momento. verdad, pero Ajá. espérate. Espérate, en la era de Félix Rodríguez no aquí había basura Ajá. por donde quiera. Es. es un deber pero y no la lo hacía no no la no pelea, no hay que no la no labor no no no no no trabajo. Espérate, no agradecerle. Antes de eso, no no pero, momento, espérate, el, espérate. La de no en no bien, ya, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no es reconocer. es reconocer. que. Señor, se le está pagando para eso ahora. Sí, sí pero. No, al, sí, anteriormente se le pagaba y no lo hacía. Si de y a los senadores se le paga para que. Y le... no hacen la labor algunos. Eh, ah, no, pero, el pero el lo, mal, lo malo son ustedes que votan por ellos. No, pero tú votas. Vota, también. Tú tienes más de 18. Vórese, vale, mío, y tú, tú también votas. Vota pero espérate. Y el tú apoyaste la Aquí se va a criticar que lo hace mal. Pero también hay que reconocer que lo hace bien. ¿Eh? Pero, pero, pero habla, pero, eh, Tú estás hablando, por ejemplo, de, de un trabajo. Para el cual eh, el pueblo paga sus impuestos, verdad, ¿eh, para un alcalde que se le paga por hacer su trabajo y también hay que agradecerle que lo haga y elogiarle el lo que está lo haciendo haga. Bien, no, pero, pero mira, ya, el ya. El no es que gobierno. estamos no. agradeciéndole, simplemente estamos reconociendo a cuánta gente no se le paga y no hace la función. Cuando él está haciendo no, no, algo mal, es, nosotros también lo, lo es vamos a decir. Mal. Es que está mal, es que nosotros no podemos, por ejemplo, el gobernador, nosotros no podemos venir aquí a elogiar el trabajo del gobernador cuando nosotros le pagamos para eso y cuando de ahí eso se hace con los impuestos. Claro, y estamos conscientes de no, eso. Solamente no, solamente pero hay que reconocerlo. Arbro, ahora, lo no, ahora, si no recogen la basura, si la recogen, nosotros no vamos a decir nada. No, Pero si hacen algo malo, hay también hay que resaltarse no Pero Hay que, que decir no lo bueno y lo malo. No es que le para, para, para, ahora, bien. para ti, lo ahora, está haciendo bien. Bueno, sí bueno. muéstrame no un solo ¿Tú no estás de acuerdo con que las obras buenas. Del alcalde Alex Díaz No, emisiona. no solamente del alcalde, de cualquiera de Es que le pagamos para eso o sea, nosotros Sí, pero está bien Se, que, se mira, le que paga para trabajo. eso, no, pero no. si lo está haciendo bien Hay que decirle que lo está haciendo bien haciendo sí, una, una llamada, una llamadita, vamos, vamos a recibir a llamada Buenas, Hello. sí, tu nombre y de dónde, por favor Sí, aló. Sí, tu nombre y sí, de dónde. mi nombre es Iluminada Duarte. Iluminada Duarte. Responsablemente estoy llamando. Ah, no, no, no, hable. Sí. Esta línea está ah. abierta. Oiga, le voy a decir. Diga. Ustedes están hablando sobre el síndico. Sí, el alcalde Alex Díaz. Alex Díaz. Sí. A mí, yo no soy de uno ni soy de otro. Yo voy con lo que está bien. Ajá, alto. Frente a la universidad, por la la truncal. que es la... la, la Calle principal que tenemos los autores Piantini. Eso da pena. Nosotros no... La isla que va por el medio. No nos recogen la basura. Excúseme que tengo gripe. No nos recogen la basura. Limpiaron hace como seis meses la, la isla. La, la tierra que estaba en la orilla de, la, de las zanjas la tiraron encima. Nosotros tenemos entre la... Frente a la, a la casa troncal 46. Ahí echaron rumba de tierra. Eso está lleno de basura, de hojas y de todo. Ahí hay culebras, ahí sale de todo. ¿Cómo? Entonces, atención, atención, atención. No hay pues? Mire, mire, envíenle una foto. Óyeme. Ajá, envíe una foto y un video porque esto Déjeme decirle. Ajá, dígame. Déjeme decirle. Dígame. Él limpió de la circunvalación... A donde está la, la, la rotonda. Un poco le hizo lo, el asfalto de, de la cuneta. Pero déjeme decirle por qué. Porque ahí vive Tony Reyes. Y Tony Reyes, con sus recursos de él, empezó a hacer la, la, la, la cuadra de él. Es grave, y Ale intención. le dio vergüenza y mandó a, a terminar de arreglársela. Bueno, Repita la dirección sí, sí. nuevamente Mira, para hacer Mire, mire, gracias okay, por llamar. Sí. ¿Quiere seguir hablando? Sí. ¿Quiere seguir hablando ella? Ok. Ah, usted. Sí, pues, sí, sí, hable, hable, mírese, que tú estás entrenando. que está. No, no, pero. Yo creo que ya quizá exageró un poco cuando ella dice de que la afectaron una parte porque hay una... Dame un, un segundo, Juan. De cosas, antes de, para puntualizar a la señora que nos está viendo y le agradecemos la sintonía, también a Kiara Romero que está en sintonía. Kiara, Kiara, amigo, un, Keara. un abrazo. Está Keara. también Randy, nuestro director técnico de iluminación en Santo Domingo, está viendo el espacio, el toque de queda. Dice que eso se, te, se ve, bueno, que la capitana un programa, de que como este. Dijo él, no yo. Miren, eh, el teléfono, si quiere enviarnos esas imágenes, señora, porque con imágenes. Claro, eh, que, con imá y, y, con el es con prueba. Bueno, cualquiera puede 829-957-6446. Es bueno que, atención allá y Merca, que lo intitulen el teléfono de la flota para que manden su WhatsApp y presentar las. Atención al equipo del Toque de Mediodía. Yo los reto a que en una semana. Presenten aquí un solo proyecto de desarrollo que se haya que se haya eh, eh, que se esté presentando a través del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís. Como uno que, solo de desarrollo, fue? desarrollo, fue de desarrollo. Adiós, pero te doy uno. Dale, la salida de Santo Domingo que era un, un, un cuello botella frente al parquecito de los mártires. O sea, sigue, sigue. ¿Eh? Espérate, vea qué proyecto. Ya, no, no, proyecto, vea, vea no, qué proyecto. pero que es un proyecto viable. Entonces, antes vea, por ahí, que, a la hora, vea prima, qué, proyecto, proyecto, a ¿qué proyecto es ese? Un proyecto viable, de viabilidad. Tranquilo, o sea, ¿cuánta gente viene aquí por eso? Porque... Que ampliaron ah. la calle. Vamos a San Francisco. No, Pero, Juan, bueno, eso significa eh, economía en combustible y tiempo para... No que, a, a, a por, por cierto, felicitar al Niño López que hizo muy buen trabajo ahí con la ampliación. ¿Cómo así o sea, solamente digo, niño eso, López. ¿Fue niño López, ¿Eh? López que la hizo? Fue el alcalde. No, porque él es el que estaba dirigiendo el departamento. Sí, pero era un empleado. Sí, no, claro, claro. ¿Qué o sea, pasó sí. con niño López? Pero eso no es un proyecto. Siento veneno. No, no, no. ¿Qué pasó sí, con, con niño López? Eso fue, según el alcalde, eso fue con con, con ayuda de los amigos que pusieron la pala, pusieron esto, pusieron las matas. Eh, muy buena la, la, la visión ahí de. ¿Qué es la visión de quién? De quién Llamada, llamada, acá. no tenemos la llamadita. Buenas tardes. ¿Cómo buenas miedo? tardes. No, yo yo estoy adelgada. esperando a que me hablen de un proyecto Vamos a de desarrollo. Si llamada. Buenas, buenas. buenas. Sí, ¿Su nombre y de dónde? Ceneida de la Toribio Camilo. Ceneida Salud. de la Toribio Camilo. Adelante, sí, Ceneida. Señor Nery, oye lo que te voy a decir. La señora que llamó de la Toribio Camilo, es cierto todo lo que ella dice. Pero oh. yo lo invito espérate, a. Espérate, espérate, espérate. Espérate, doña. Yo necesito. La Anótete el número 829-957-6446. Sí. Mándeme Una por vos, más, más más que mil palabras. ¿Para qué? Para, qué? para llover. Para, no para presentarla y denunciar al alcalde que debe de ir a, a, a, a, a solucionar, a solucionar esta situación. Pero espérate, mi amor, porque yo lo que te voy a decir es, ¿dónde hay otra? No que hay, no que hay cierpe, no. Ahí tú ves la, la curiana y tú ves todo la, ¿La, la ¿Tú sabes ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás de la Salvador Ten, paralelo a la Salvador Ten. Mándeme foto y video. O, a, a, a, no, anótame no, el teléfono, espérese, doña. Anótame el número ahí. pero favor, en, pantalla. Número en pantalla. Yo estoy cansada de mandarle foto Ay, aquí, aquí, no. aquí no. Aquí no. Oye, aquí no. Hoy. aquí vamos a solucionar, Neri. pero escúcheme. Pero escúcheme, aquí eh, eh, eh, vamos a atacar a los funcionarios, incluyendo el alcalde y quien sea, que no resuelva las situaciones de este pueblo. Roberto, Roberto Neri, Neri, al... alcalde. se le paga. ¿Ahorita que no, que, no crees que de verdad, yo, Roberto, me, Roberto me, me, el, el del Se va a candidatar este hombre. Neri, escúchame. Dígame. Yo lo que te estoy es diciendo, para que te des cuenta, eso hemos mandado fotos yo misma personalmente. He hablado con este